Según el, el golpe que con concaí, cuando yo me empujaron y me retorcieron un brazo, que también me duele la muñeca.